Cada vez que estoy más guapo, ¿eh? con el pelo así, ¿eh? oh, la cuarentena maravillosa ¡Eh! Que, a ver, que estamos ya domingo aquí, llevamos ya... ¿Cuántos días de cuarentena? No lo sé <risa> la cuenta. Estamos perdiendo la cuenta ya, se nos está yendo la cabeza mogollón Entonces hoy quería... El 13 de marzo <risa> Por lo menos Y hoy estaba yo pensando, digo, bueno, pues vamos a hacer un vídeo para mmm, pa ganar tiempo y hacer está algo chorrada. Sí, porque es que no estamos muertos, yo estoy muerto de aburrimiento ya. Pesado. Entonces, os voy a decir tres cosas que podemos hacer en la cuarentena, ¿vale? Que todos debéis hacer en esta cuarentena, porque vamos, son. Que, super que lo había hecho. Bueno, pero son súper importantes. Así que <risa> vamos a ir por partes, ¿ok? Vamos a empezar. La número uno, que consiste en coger un rollo de papel higiénico e intentar darle 10 toques como estos higiénico necesitáis una cosa muy importante. Un rollo de papel higiénico que hace unas semanas era imposible conseguirlo pero que a día de hoy es más difícil conseguir cerveza que papel higiénico y también necesitáis un calzado apropiado. Yo me he puesto las Nike Home Granfada para hacer este reto. Así que venga, ya voy, eh. 10 toques, eh. <risa> no tengas miedo, que te es capaz de grabar, realmente he dado los 10 toques, pero como se ha asustado, <risa> ha dejado de grabar, así que voy a volver a intentarlo, ¿eh? Nada. <risa> Oye, esto cansa, ¿eh? Venga, porque ya está. <risa> Toque. Yo he dado 5 y 5, entonces no les he dado de golpe, pero he dado 10 toques, así que ya, por mí, este reto vale. Primero, va. hace gimnasia en casa. Pero gimnasia de la dura dura. Sí. <risa> vamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Este nos hace perder más calorías por el trabajo cardiovascular que se realiza. Con mucho animo, vamos chicos, con alegría. ¿Qué está haciendo? Ejercicio. Número 3. ¿Estás cansado de tener una melena como un león <risa> como en la selva? Pues os vamos a dar la solución en el punto número 3. Dejar que tu pareja te corte el pelo Sin miedo a que te haga un estropicio Chaltándote y te eh? a <risa> El riesgo que hay cuando me van a cortar el pelo y que se me pone una tete y luego me censuran No tienes que tener miedo a esto, a hacerlo en casa Porque, bueno, yo tengo la suerte de que tengo una maquinilla Y María José no ha cortado el pelo en la vida, ¿no? Es <risa> verdad <risa> Le está quedando guapísimo madre del señor ay exagerado no a ver segura me hace falta eh, porque parezco pumuki eh sí, sí, sí, una sí, una es el... una mezcla entre pumuki y espinete si sí, lo estoy pelando al tres mira qué guapo me está quedando por aquí os acordáis de esos cortes de pelo que tenían antes cuando éramos niños ¿Qué ponían en la cazoleta? Pues ahora vamos a volver a ese tipo de corte de pelo con la cuarentena Porque vamos, seguro Madre mía Corta bien eso, ¿no? Estupendo Ya casi Casi ha rematado la faena Como veis, me está dejando a, a, Al estilo moicano Pero bueno, yo creo que esto hay que arreglarlo Porque yo creo que así no puedo ir a la calle ¿eh? Mira, pero, hay niño. Pero por detrás está muy bien, mira Madre mía, lo que queda. Bueno, seguimos, ¿eh? Que el resultado final lo vais a ver. Bueno. <risa> aquí veis el resultado. Bueno, me ha dejado... Le he dicho que me deje un poquitillo de tupe La verdad que no me lo ha he hecho mal, ¿no? Me ha quedado así bastante... Me ha dejado mi mechón me he blanco característico. Y nada. Se ha quedado perfecto. Se ha quedado de maravilla. <risa> Para no ser peluquera, se ha quedado de maravilla. Oye, ¿qué te queréis Oye... Que ya está, que... Con esto ya nos... 6 despe... euros. Bueno, sí, cuidado, que me co... la peluquera mía me cobra 6 euros, ¿eh? Pues seis sí. Bueno, pues luego te los pago en especias eh... <risa> Que, bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Que espero que os haya gustado Y a ver si nos ocurren más cosas Porque durante la cuarentena la verdad es que se me están ocurriendo así muchas tonterías ¿Las bueno, no Como pasado? siempre No, como siempre no, no No solo en la cuarentena Bueno, en fin, que ya está que cuidaos mucho, espero que todos estéis bien y que... Y que, eh, que quedarse, <risa> quedarse encerrados en casa que lo ha dicho Pedro Sánchez. Queda, quedarse encerrados en casa. Y no es que lo haya dicho Pedro Sánchez, es que es lo que tenemos que hacer para que pase el virus este. Así que, señores, hasta luego.